Ayer sobre las 12 de la noche se produjo un derrumbe en Floresta, en Rivadavia y La Carra, en una casa usurpada donde estaban viviendo 35 familias, 150 personas aproximadamente. Claro, de afuera es imposible imaginar lo que pasaba. Estas son las imágenes de, de nuestro dron, ahí ves cómo se derrumbó absolutamente todo. Parte del rescate, o el rescate en realidad lo empezaron por los techos porque no tenía forma forma de hacerlo a través, <coughs> perdón, ¿eh? a través de la, del, de la fachada principal, porque vos ves la fachada principal y claro, no entendés cómo detrás había 35 familias. Una casa vieja, casi tapiada en su fachada, pero por dentro empezaron a construir losas, como era una casa alta, como todas las construcciones viejas, empezaron a armar como entrepisos, tabiques, para poder alojar a distintas familias. Y eso se vino abajo, bueno, sí. dos personas fallecidas, hay alguna persona desaparecida dos todavía Dos dos personas desaparecidas, claro. persona desaparecida. los fallecidos, una chiquita de 12 años como contaba mm. antes temprano un, un hombre también de 35 años, dos pisos, se vinieron abajo, una casa tomada hace muchos años mm. Que comenzó con cuatro familias y hoy tenía 150 personas O sea, fíjate, ¿no? Estaba leyendo el último informe, el, el informe actualizado están trabajando, obviamente, la división Canes. Esto comenzó hace una hora, la, el trabajo de sí, día, ¿no? De trabajo de día, sí, Estuvieron durante la noche y suspendieron. Sí, sí, esto fue por antes falta de la medianoche. Sí. Eh, suspendieron porque no se, primero por los riesgos mm. y después porque no se veía. Entonces, ahora lo que estás viendo en la imagen que estás viendo es esta, esta, esta, casona tomada, usurpada y ocupada por más de 150 personas. Fíjate lo que es el ingreso y cómo se vino abajo. Están trabajando y no descartan, la verdad es que el informe, el último informe que mandan desde el SAME, hablan que fueron trasladados y atendidos, fueron, eh, fueron, eh, fueron trasladadas y atendidas 22 personas. Se rescataron debajo de los escombros a 17 personas. Dos de ellas, como contamos, lamentablemente fueron encontradas sin vida. Buscan una mujer también mayor de 70 años, que hasta sí fueron familiares a pedir por la mujer. Y bueno, no descartan ningún escenario, Antonio, porque recién ahora están trabajando en el lugar. Fíjate, si ves la casa la casa afuera, entras en, en Google Earth fundamentalmente ahora, en Street View, porque. O ves es un paredón. Esto era antiguamente una panadería, por eso tenés, ahí, toda una, como si fuera la vidriera que fue tapiada. También muchas veces los propietarios de estas casas, para evitar que sean usurpadas, lamentablemente muchas veces no tienen. No tienen éxito, lo que hacen es tapear entrada o tapar tapiar ventanas. Aquí, si ves en la fachada, no te imaginabas, insisto, que había 35 familias viviendo dentro. Sí. Pero han hecho, claro, han hecho cualquier construcción, toda ilegal, lógicamente, y, y terminó cediendo. Algunos decían que había una obra cerca en esta manzana Que podría haber hecho también que se generara algún movimiento Sobre una de las de las medianeras La verdad que no se ve en medianeras alguna obra por ahí Yo estoy preguntando No no no no me lo confirmo, pero lo estoy preguntando Porque ahí me lo comenta el barrio Si funcionaba ahí o no bueno, mire, es to, Obviamente es todo construcción ilegal lo que está viendo. Sí, bueno, bueno, como vemos en los asentamientos Todo construcción El 90% ilegal. de lo que hay en el país, Antonio Asentamientos que tienen construcciones de 3, 4, 5 pisos eh, lo que te decía es que estoy preguntando si allí eh, Además de este Una especie de hotel que funcionaba No había dos habitaciones con Taller, había talleres Sí, bueno, acá había talleres clandestinos es, De textiles es, Y aparentemente seguían funcionando algunos ¿eh? Sí, que mm. inclusive cuando vos ves talleres O mm. un taller clandestino ves Que tiene la persona imposibilitada la salida mm. Por la estructura en sí Bueno, eh, hasta ahora dos fallecidos Están buscando a por lo menos dos personas más